En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo competir con tu equipo de esports de forma amateur Antes de nada te dejo esta playlist por aquí que es de todos los consejos que os estoy dando en este canal sobre cómo empezar tu equipo de esports, te va a servir mucho y no olvides suscribirte para que traiga más contenido como este lo primero de todo es saber cómo encontrar las ligas, cómo encontrar los campeonatos para competir. Realmente no es muy difícil encontrar ligas. Hay ligas que son simples, que las puedes encontrar por Twitter y son muy sencillas, pero que te pueden dar por lo menos una experiencia de inicio. El problema con este tipo de ligas, con este tipo de competiciones, es que hay muchos inconvenientes. A lo mejor te toca competir contra un equipo, pero ese mismo día el equipo de repente le ha surgido un inconveniente y no podéis competir en general hay que hablar mucho con los otros clubes hay que tener mucho diálogo entre todos y un par de tips que os puedo dar para que entréis en ligas es muy importante solo paga ligas o campeonatos en los que sean de forma oficial. Por ejemplo, Riot James alguna vez ha hecho algún, alguna competición. Haz contenido alrededor de los partidos, es decir, pues haz stream en vuestro canal de los partidos, resube esos vídeos a, a YouTube, saca clips para pues, ponerlos en TikTok y muy importante, no entres a una liga si al final no vas a terminar compitiendo. Suele pasar que muchas veces eh, se, se, se pide que entren clubes dicen algún club está dispuesto a entrar a esta liga entran imagínate 12 clubes y al final la liga solo la terminan disputando 6 clubes por lo tanto si vas a entrar ten en cuenta que lo vas a hacer y lo vas de verdad te vas a compromet comprometer a que tu equipo va a estar disponible otra cosa importante es pagar a los jugadores al final los jugadores son los que están compitiendo por ti, los que están intentando llegar a las victorias cada partido así que es importante recompensarles. Si hay price pool por ejemplo en el campeonato y ganan el campeonato que todo el price pool vaya directamente a los jugadores. Si veis que sois buenos yo os recomiendo que busquéis patrocinadores que os paguen eh, algunas cuotas mensuales y se las pagues a los integrantes, a los jugadores. Os dejo por aquí un vídeo para conseguir patrocinadores por si aún no tenéis ninguno. Importante que no te exijan más de lo que aportan. Si ves que te están pidiendo que les pagues o que les hagas ciertas cosas pero ellos no están rindiendo de forma eh, profesional Directamente no les pagues, no tienes la obligación de por sí, así que ten eso en cuenta. Si no te están rindiendo, no tienes por qué pagarles. Tienes que pagar por resultados y tienes que aportarles porque están confiando en ti. ¿Qué hacer en redes sociales, eh, en tus competiciones, cuando compitas? ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer? Como te he dicho antes, tienes que streamear los partidos. Yo recomiendo Twitch, lo puedes hacer en YouTube, pero en Twitch es donde actualmente a nivel streaming... Hay mucho más tráfico. Pues, por ejemplo, pues cuando vayáis a hacer un stream, podéis eh, en Twitter, con un diseño previo, anunciar de que va a haber ese stream a esta hora, que imagínate que hay caster, pues esta persona va a castear a esta hora, os esperamos allí. Lo, lo podéis hacer también por Instagram, por ejemplo, por Stories. Y como hoy en día en Instagram Stories todo el mundo tiene acceso a compartir un link, pues directamente compartes el link para las personas que quieran entrar a ese stream. En TikTok, ya sabemos que TikTok es una muy buena plataforma para darse a conocer, Tienes que coger clips de las jugadas de tus jugadores en competición, etiquetar al jugador si es que tiene cuenta de TikTok para que sí si más gente pueda ver que tu equipo es bueno y compite y que os puedan apoyar. Resubir el VOD, resubir el partido a YouTube es una muy buena estrategia porque así vas teniendo contenido en tu canal de YouTube y, y, y, y vas recordando un poco cuál es vuestra trayectoria, cómo han sido vuestras competiciones. Lo podéis editar, como tratáis de un VFX y que os recorte y que os lo haga más bonito, pero si no, podéis sin más resubirlo para tenerlo, porque es mejor eso que no tenerlo. Y otra cosa, que esto lo podéis hacer o no, eso depende de cada uno de la filosofía del club, es crear piques entre los otros clubes. Lo habréis visto mucho en general, por ejemplo, Team Eretz contra Giants, son hacerse piques, ¿para qué? Para crear hype, para que las fanbis se peleen. Aquí recalcar que una cosa es crear hype y, y crear este esta especie de espíritu competitivo entre otros equipos. Y otra cosa es meterte con todos los equipos, eso no lo hagáis. Simplemente, pues si vais a competir contra un equipo, pues... Hacer un poco de pick en redes Porque eso siempre da un poco más de chispa Y a lo mejor entra más gente solo por eso Otra cosa importante es la estabilidad que vais a tener A nivel de competición Ten en cuenta que en tu equipo pueden haber bajas de jugadores Esto suele pasar A mí en mi caso me solía pasar mucho Sobre todo con Fortnite Que un día tenías el roster, de repente había una competición Y los que te decían que van a competir No terminan compitiendo y se crea un lío, ten en cuenta que probablemente vayas a tener bajas en los rosters que vayas a tener. Es probable que cuando vayas a tener un partido se cancele de repente el partido pues porque el otro equipo no puede o porque a lo mejor la, la liga dice, vale, no podemos hacer este partido por lo que sea así que también tienes en cuenta. Probablemente vas a tener que cambiar de roster más de una vez, más de dos veces, más de tres veces, así que nunca está mal tener ya personas fichadas, pu puestas en el ojo o alguien que esté mirando a gente o tener una fanbase que, te, que, que Esté con ganas de incluso entrar a tu team. Habrá momentos donde el equipo, el roster estará en, una mala, en un mal momento sobre todo anímicamente, lo, seguramente lo notarás. Lo notarás básicamente pues porque verás a los players que tienen discusiones entre ellos por cosas insignificantes que a lo mejor tienen como micro peleas, que a lo mejor no no, los partidos no rinden igual forma, no se comunican igual para eso es importante que tú, ya sea como CEO o tu coach tengáis ciertos conocimientos de psicología, yo os recomiendo mucho que, que indaguéis y crezcáis que, que vuestro conocimiento sobre psicología porque así, pues, por lo que sea, podéis hablar con ellos y podéis entender mejor su situación y podéis ayudarles y probablemente tendréis fallos en entrenamientos imaginaos que entrenáis lunes, miércoles y viernes pues a lo mejor, a lo mejor los, el lunes esta persona no puede o a lo mejor el viernes esta persona no puede. Así que ten en cuenta que probablemente en los entrenos haya más de un fallo eh, habitualmente. Y como tips finales que os doy, son los siguientes. Intenta tener reservas o un equipo B. Por ejemplo, yo... En mi equipo, eh, cuando teníamos roster de Valorant, que ya estábamos por competir, estamos compitiendo, hicimos otro roster que era el roster B, teníamos el A y el B, en el B pues estaban entre platas y platinos y en el roster A estaban entre diamantes e immortals. ¿Esto para qué servía? Servía para que los que estaban en el B se motivasen para subir al A, los que estaban en el A no se conformasen y, y tienen en cuenta que si fallan eh, probablemente les reemplace el otro y que a la vez podamos competir en varias competiciones con dos rosters, si por lo que sea cancelan un partido yo lo que recomiendo es que busquéis algún equipo ya sea de esa liga o algún equipo que conozcáis y digáis vamos a hacer un partido entre nosotros vamos a hacer un, un mejor de tres porque ya que nos lo han cancelado por lo menos que hoy aprovechemos el día que habíamos reservado para el partido y hagamos algo de competición y que tengamos ya, que no nos quedemos fríos, que hagamos algo. Otra cosa, esto es a nivel táctico de entrenamiento, yo no soy coach ni he sido coach, pero he estado rodeado de algunos coach y tengo un poco de, de conceptos de lo que ellos usaban. Yo recomiendo que hagáis mínimo dos entrenamientos semanales, uno donde se repase tácticas, conocimientos, lineups... Ese estilo de cosas. Y el segundo, que sea una puesta en escena, que hagan algún partido, algún arranque juntos, poniendo todo en práctica y sobre todo que sea solo para eso, que no sea para ganar los partidos, sino que sea para poner en práctica lo que se ha dicho y ver si de verdad esas tácticas eran buenas o hay que cambiar cosas. Y el último, muy importante, haz charlas con los integrantes, con los jugadores para ver qué tal van, explicar un poco cómo, cómo van su día a día, su vida, les explicáis un poco eh, nuevas cosas del proyecto, si ha habido algún entrenador y así, pues tener un, un, una cercanía que a futuro eso es muy importante, porque a lo mejor de inicio no os conocéis, pero lo importante es que durante el trayecto os vayáis conociendo. Tú si entras a un club y no terminas conociendo un par de integrantes, un, par, un poco la filosofía, el CEO, a la gente de arriba, pues terminarás que no encajas muy bien, así que es importante hacer que los integrantes encajen en tu equipo. Y nada más, os recuerdo que por aquí os dejo un par de vídeos, pues suscribiros, puedes compartir el vídeo que se agradece un montón, nos vemos en la próxima.